¿Vas de nuevo? Bienvenidos todos a un nuevo video de Chill and Create. Seguimos mostrándole las excursiones Y qué hay para hacer en esta hermosa ciudad En la que tenemos la posibilidad de vivir El día de hoy vamos a visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego Haciendo el ingreso al mismo a través del Tren del Fin del Mundo que es lo que ven acá atrás? Es algo que a veces como residente uno da por hecho Y no lo visita por ahí Con la misma pasión o con la misma como ingenuidad y admiración Que viene del turista de afuera Así que la idea de hoy es poder ver esto con esos ojos Y compartirlo con ustedes Vamos We'll be Ya estamos haciendo la fila para embarcar, una vez que llegan hay más de un tren saliendo, son varios o es por orden de llegada, ya sea lo hagan en excursión o viniendo por su propia cuenta, se hace una fila en el hall central que es donde estamos ahora y se embarca. Algo que tienen que tener en cuenta si hacen la excursión es que acá están los últimos baños civilizados, si se le quiere decir, porque después en el bosque solo hay arbolitos, así que aprovechen cuando hacen esta parada para salen en los baños porque después el tramo dentro del Parque Nacional se hace un poquito largo. Y si quieren comprar algo para comer, algo para tomar, es el único lugar con cafetería dentro de la excursión porque a la cuya en el Parque Nacional se encuentra cerrado. Este video va a estar un poco ligado con el video anterior que hicimos en el Presidio Ushuaia Lo vamos a dejar por acá si todavía no lo vieron ¿Y por qué? Porque nos encontramos en el tren del fin del mundo en este momento Le vamos a agradecer al tren que nos liberó los lugares para que podamos subir y mostrarles un poco más de esta experiencia Estamos ya en nuestra primer parada que es la estación Macarena La que estuvieron viendo hasta recién fue el recorrido hasta acá Así que vamos a bajar y mostrarles cómo se ve Vamos que se ve atrás es el tren con el que vinimos el día de hoy, el valle del río Pipo, el río Pipo está nevando un montón, estamos súper contentos porque era algo que esperábamos hace rato y además le da como un toque más invernal y más fresco y más hermoso al vídeo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué dijimos que este video iba a estar relacionado con el del presidio? Porque el tren fue utilizado por los presos para buscar leña y piedra en la zona que estamos visitando el día de hoy para abastecer el poblado de Ushuaia hace más de 100 años. Esto que ven acá atrás es una representación de cómo trabajaban los presos. Los presos venían hasta acá en busca de leña que después se utilizaba para calefaccionar y para todas las construcciones que eran necesarias en el poblado de Ushuaia. Se llama Pipo el nombre del río en honor a un preso de la antigua cárcel que venía a esta zona a trabajar también con los otros penados e intentó escapar como verán imposible escapar uno podía morir en la interperie o volver nuevamente a la prisión Pipo decidió morir en la interperie no llegó a volver a buscar agua y comida a la prisión y en honor a él es que se bautiza este río por parte de los otros presos para que se llame Pipo no hay registros exactos de esto es una historia que ha pasado de generación en generación se dice que los guardias le en esta historia de los presos para evitar que intenten escaparse pero no lo sabemos, nos gusta el drama, así que vamos a respetarla y aceptarla como tal Atendeme la pala barredora, eh Don barredora es soy dirigiendo la estación parque algo que nos olvidamos decir es que el tren tiene un servicio de audio guía como no toda la gente que viene habla español claramente hay turismo internacional no ahora pero antes había un montón tienen estos dispositivos que tienen la idea de que uno pueda seleccionar el lenguaje y de esa manera con unos auriculares que te dan para vos para que sean súper higiénicos podés escuchar la audio guía de todo el recorrido en el idioma que vos hablas el tren tiene un valor que arranca en los 3.800 pesos que es el servicio regular que estamos haciendo nosotros después tiene el servicio premium y además de eso tiene descuento para jubilados, estudiantes, residentes de Tierra del Fuego y menores. Estamos ya en la estación del Parque Nacional Se largó la nieve con todas Mejor, súper divertido Increíble la experiencia de hacer el tren Yo no sé si es que estamos melancólicos Que dentro de poco nos vamos O que estaba nevando y la situación ameritaba no Pero la verdad es que estar adentro del vagón Y ir a una velocidad relativamente lenta Y ver cómo cae la nieve Y el paisaje completamente nevado Le da un toque de romanticismo increíble No sé si es que estamos melancólicos Que nos vamos o qué Pero la verdad es que se sintió muy bien Tenemos un video que filmamos hace un meses que también vinimos al parque nacional pero vinimos por nuestra propia cuenta en esta oportunidad vinimos en una excursión de pingüinos expediciones huellas y que nuevamente gracias pingüinos y si están viendo el video quédense hasta el final que les tenemos una sorpresa sorpresa miren el paquetón de nieve que cayó y el tamaño de los copos bueno, no Estamos ya en la estación parque, lo que ven atrás son vehículos de otras agencias de turismo que están haciendo lo mismo que nosotros Para los pasajeros que deciden no hacer el tren durante el invierno no hay muchas opciones Muchas partes del parque están cerradas por la nieve, sí, por el hielo, las pendientes Entonces lo que se hace es se espera un poco en la estación del tren del fin del mundo Y después se viene hasta este lugar a esperar Tienen tiempo libre para bajar, caminar un poquito, sacar fotos Y cuando llega el resto de los compañeritos de viaje continúan todo su recorrido dentro del parque nacional Hay tanta nieve, es una zona donde el viento pega más fuerte Está más o sea, fresco se escucha en el mundo. Puede ser, se siente mucho más el frío también Pero la vista es súper zarpada Por ahí más parecida a la de otros lugares con lagos de Patagonia Que es lo que suele decir la gente Lo que cambia bastante es la playita acá La playa es diferente por ahí otros lagos Se van a ver muchos troncos que trae el viento Tirados todos a lo largo de la costa Y algo súper particular de acá es que estamos súper cerca de la frontera con Chile Las montañas que se ven al fondo del lago pertenecen a Chile y aquí parte un sendero que va hasta la frontera. La idea es hacerlo igual vale, al sendero antes de irnos para poder estar en dos lugares a la vez. puedes hacer tío en Argentina, tío en Chile. Estamos ahora yendo al mirador de Laguna Verde. Esta es una parada que algunas agencias las hacen, otras no. Depende mucho el día, el circuito, la cantidad de pasajeros. Afortunadamente hoy pudimos venir y les vamos a mostrar un poco la vista de este lugar. <risa> Estamos ya en Bahía La Patalla no vamos a quemar la foto con el cartel Porque la queremos hacer el día que salgamos finalmente de acá Rumbo hacia el norte Este es el fin, como dijimos, del Parque Nacional Fin de la Ruta Nacional número 3 Y fin de Argentina al suroeste Al oeste se encuentra Chile Al sur se encuentra Chile también Ahora vamos a estar hasta el mirador Para mostrarles un poquito más Ahora estamos con Katia Katia es nuestra guía el día de hoy Finalmente ya estamos en casa de nuevo Cayó un montón de nieve cuando estábamos en Bahía de la Patalla, Así que tuvimos que cortar la grabación porque las cámaras corrían peligro Se deben haber dado cuenta con las tomas anteriores Que ahí unos copos súper súper grandes y da montones encima Entonces no teníamos otra opción más que guardar la cámara Y esperar llegar al bus para... para poder secar todo Y ahora ya en casita nuevamente queremos comentarles cuál era la sorpresa del día de hoy La gente de Pingüinos Expediciones se súper súper copó Y tenemos un código del 20% de descuento escucharon bien 20% de descuento en todas las excursiones propias de pingüinos expediciones lagos parque nacional Laguna esmeralda así que abajo va a quedar el link tocan ahí escriben directamente al whatsapp de los chicos súper súper agradecidos por esto poder compartir con ustedes lo que amamos nuestra provincia y además de eso el beneficio de que puedan hacer excursiones con un precio eh, diferencial eso fue todo por hoy esperamos que hayan disfrutado esta salida tanto como nosotros que de verdad la disfrutamos un montón en una calidad de turista que por ahí no hubiésemos hecho manera. Así que nuevamente gracias pingüinos y gracias también por este código de descuento para que la gente pueda disfrutar. Y ahora sí, no olviden suscribirse, comentar, compartir, poner me gusta, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos contenido y abajo como siempre dejamos el link de Cafecito que es similar al Mercado Pago para que puedan hacer si quieren alguna colaboración? colaboración. Todo eso ayuda a que nosotros sigamos haciendo contenido, a que el canal crezca Mi aún más. Y yo merece que hagan la colaboración. <risa> y nos vemos en el próximo video.